Hoy el tema que quiero traerles es el de los modelos de negocios en el periodismo digital. Las formas de financiar un medio. De qué manera vamos a pagar los costos del medio, pagarle a nuestros y nuestras periodistas y además obtener una ganancia si es que se trata de un medio empresarial. Bueno. Este es el gran, gran, gran desafío hoy que atañe al periodismo. Porque, como vamos a hablar ahora, los modelos de negocios tradicionales para los medios no están funcionando en el periodismo digital. Por diferentes razones que ahora vamos a hablar. Pero no todas son negativas. Hay algunas formas, algunos mecanismos, algunas estrategias que se están implementando para tratar de rascar un peso, un dólar, una moneda, para seguir haciendo periodismo de manera lo más rentable y sustentable posible. Sustentable económicamente, me refiero, no, no en términos ambientales. Esa es otra discusión. Bueno, me voy a acompañar de una presentación PowerPoint, unas filminas, diría el presidente, eh, que va a ir presentando... Modelo por modelo, experimento por experimento, caso por caso, con ejemplos que les preparé, ejemplos de la vida real para que vean que estos métodos que yo les comento se están llevando a cabo por, por medios actualmente y medios en América Latina. Bueno, vamos hacia allá. Bien. Ahí tenemos formas de financiar el periodismo digital. Mientras no aparece un modelo de negocios, Sería el modelo de negocios. Bien, entonces, vamos allá. ¿Cuál era el modelo de negocios y es todavía en los diarios de papel? Bueno, ingresos basados en la publicidad, tanto publicidad comercial como publicidad estatal, ¿no? de municipios, provincias y el Estado Nacional, y otros poderes del Estado también. Los avisos clasificados y el precio de tapa. No pago tanto al canillita y me da el diario. Bueno, ¿qué está pasando hoy? Por un lado, eh, en internet la publicidad cada vez paga menos, vamos a ver, porque es menos efectiva. Y además surgieron nuevos actores, como por ejemplo Google y Facebook. ...que se llevan alrededor de un 80% de los ingresos en publicidad de la torta publicitaria global en, en el mundo digital. Entonces, nos queda una porción muy pequeña para los medios y encima paga poco. Porque no es efectiva. ¿Ustedes recuerdan la última publicidad que vieron en, en el medio en el que entraron? No. Entonces, trae poco retorno de la inversión esa publicidad. Entonces paga poco y se necesitan muchas visitas en el modelo tradicional de publicidad online para generar algún ingreso. Entonces, la publicidad tal y como la conocíamos en el medio digital no estaría funcionando, o no alcanza por lo menos. Los avisos clasificados, gran sustento de los diarios de papel. Bueno, no, se fueron a Mercado Libre y tantas otras plataformas. Algunos medios trataron de crear sus propios mercados libres, por ejemplo, Clarín con másoportunidades.com, pero fracasó. Mercado Libre es un actor hoy que agrupa a casi todo el comercio online. Entonces, con los avisos clasificados en el mundo digital tampoco podemos sobrevivir. De hecho, están tendiendo a desaparecer o a no existir. Y el precio de tapa, hoy por hoy, entrar a Clarín, La Nación, Infobae, Página, tiempo, por lo menos entrar a los medios y ver cuáles son las noticias, no tiene un precio de tapa. Es gratuito. Y en la mayoría de los medios todavía navegar todas las noticias también es gratis. Ahora vamos a hacer una mención a eso más adelante con los modelos de suscripción y cuestiones así. Entonces, este modelo de negocios en los diarios de papel no nos sirve para los diarios online, para los medios online. No nos sirve. Esto quiere decir que no hay, al día de hoy, no hay un modelo de negocios para el periodismo digital. No hay. Y ustedes dirán, bueno, y entonces, bueno, se están explorando algunas maneras, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué vamos a vivir? Bueno, hay algunas maneras, algunos mecanismos, algunas estrategias, no del todo exitosas, por eso no alcanza ninguna en particular, que se están implementando a modo de experimento. Y vamos a mencionar cuáles son estas estrategias, no del todo exitosas, pero que son las que hay y vamos intentando mientras aparece el modelo de negocios definitivo. Publicidad online tradicional. Desde el nacimiento a mediados, de los 90, de los portales de noticias online, el modelo que prosperó es un poco la copia del modelo de publicidad en el papel, que era un recuadro, ¿no? en el caso del banner, un recuadro con publicidad. La publicidad con eh, esta, este modelo de publicidad de banners cada vez se vuelve más invasivo porque ya les digo, es poco efectiva, no genera ventas no genera ni siquiera visibilidad de marca porque uno no tiende a recordar la publicidad a la que está expuesto eh, o expuesta, la trata de eliminar, le escapa, es una molestia, es una mala experiencia la que tiene uno con la publicidad online. Y acá vemos en, este, en esta captura del portal de la nación, tenemos a Coto y a Tienda Superville en el formato banner, hay banners tranquilos como estos y están los banners... Rich Media, que son grandes, que tapan toda la página, que se mueven todos, que uno trata de buscar la X para sacarlo. Bueno, no la publicidad online se volvió invasiva, se volvió un problema porque es poco efectiva y paga poco. Además, como les dije, el mayor actor eh, en, el, en términos de publicidad online hoy es, son las plataformas. Google y Facebook. Si yo voy a poner un peso en publicidad, voy a pensar en hacerlo probablemente en Google o en Facebook. Y, además, hay características de, de Argentina. La torta publicitaria privada en Argentina es muy pequeña. Son pocas las marcas que tienen capacidad de inversión publicitaria eh, en el país. Y están concentrados en pocas agencias. Pero, bueno, eso es característico de, del caso argentino. Suscripciones digitales, este es la, esta es la gran esperanza de los medios hoy en todo el mundo, que la gente de buenas a primera tenga ganas de pagar una suscripción para las noticias, que hasta ayer eran totalmente gratis. Y así como pagamos Netflix o Spotify o, u otras suscripciones, paguemos un abono para leer ilimitadamente las noticias online. Bueno, esta es una captura de, del acceso digital de la nación, ¿no? 28 pesos por mes durante seis meses, luego 10 veces más, 280 pesos, eh, y con distintas promociones y ofertas, ¿no? La tarjeta Club la Nación que te da descuentos y promociones. Bueno, la verdad es que yo conozco poca gente que esté pagando de su bolsillo suscripciones digitales, abonos digitales, para las noticias. Conocemos muchos, muchas que pagan Netflix, Spotify, qué sé yo. Pero pagar por las noticias es raro. no Y todavía no hay esta cultura. Ni en Argentina ni en el resto del mundo. ¿eh? Hay países que están mucho mejor, pero de todas maneras es una proporción muy pequeña del de público en general. Bueno, pero esta es la gran esperanza y todos los medios de a poco van creando sus planes de suscripción digital, abriendo lo que se llama muros de pago. Porque, bueno, para ver la noticia, tenés que pasar este muro que es pago. Eh, el de la nación, Clarín, en Argentina se llaman muros porosos porque yo tengo una cantidad de notas al mes que puedo ver desde un mismo dispositivo. Y, además, si me registro con un usuario y contraseña, puedo ver un poco más de noticias hasta que llego al límite y la única vía técnicamente es pagar. Todos sabemos y todas sabemos que si vemos en ventana de incógnito, podemos generalmente ver las noticias. Pero hay medios que ya también supieron bloquear eso y tampoco se pueden ver las noticias en modo incógnito. Así que avanza esta idea de, bueno, si quieres ver las noticias, vas a tener que pagar. No sé hasta qué punto van a poder tirar de la cuerda los medios, pero es la gran esperanza con los ojos puestos en el caso del New York Times. Lo que pasa es que ¿cuántos New York Times hay en el mundo? Uno solo. ¿Cuántos ofrecen el producto periodístico y se dirigen a un público que pide un periodismo de tan alta calidad como el de New York Times? Uno solo, el New York Times. Entonces, es muy difícil tomarlo como ejemplo. Pero, bueno, todos los ojos están puestos en eso. Otro, otra estrategia. Venta de servicios. En este caso menciono los servicios educativos. Clarín tiene su maestría en periodismo conjun, conjunto a la eh, Universidad de San Andrés, de la cual yo soy egresado. Eh, el, la Nación tiene convenio con la Universidad Torcuato de Itela, con su maestría. Per, eh, Perfil tiene convenio con la Universidad del de Salvador, que tiene un posgrado en periodismo e investigación y, y otras cuestiones. Entonces, en este caso es la captura de, de perfil que tiene, hoy por hoy tiene un instituto terciario de, de formación en periodismo y comunicación, una plataforma de cursos online, eh, estos convenios que dije con universidades para cursos o posgrados o programas educativos definidos. Entonces, parte de los ingresos de perfil vienen de sus servicios educativos, pero no son los únicos servicios. También tenemos servicios de agencia. Cada vez es más común que un medio, además de publicar noticias, preste servicios a terceros, a empresas, a instituciones, en comunicación, eh, en diseño, en edición. Como por ejemplo, este es el caso de, de GK, un medio ecuatoriano, que, que está innovando mucho y que está buscando este modelo de negocios que, que lo vuelva sustentable, tiene el medio, que es lo que vemos a la izquierda, con noticias y con buenas noticias de investigación, con buen desarrollo. Y GK Studio, que como dice ahí, crean estrategias de comunicación eh, interesantes, memorables, le dicen ellos, para marcas, empresas, organizaciones. Entonces, venden sus servicios de agencia de contenidos. Además, hay servicios de agencia que tienen que ver con traducción, por ejemplo. Y redacción, edición, muchos servicios por ese lado. Y también tenemos venta de servicios de consultoría, que es parecido a los anteriores, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, bueno, este es el medio que, que yo dirijo. Nosotros tenemos un esquema... De, de lo que vamos a hablar después de medios sin fines de lucro que, además de eh, publicar noticias, brindamos servicios de, de consultoría y capacitación. En este caso, consultoría, esa, esa es la portada de una propuesta de media training para una fundación, que no importa, taché el nombre de la fundación a la cual fue enviada esta propuesta eh, y que, bueno, vino el coronavirus y aún Está pendiente, ¿no? Pero, pero tiene que ver con esto, con servicios de consultoría. ¿Qué sabemos hacer como periodistas, como profesionales, como medio? ¿Qué capacidades tenemos? Y a quiénes les puede servir eso y hacerles propuestas de, para, para ofrecerles esos servicios. Venta de productos. Los medios se vuelven un mercadito. En este caso, destaqué. Eh, el portal de selecciones, del Reader Digest, medio internacional, pero que tiene su portal en Argentina. Y si ven en la flechita ahí el círculo, eh, dice, comprá en nuestra tienda, encontrarás los mejores productos y libros. Y uno entra, que es lo que está destacado ahí donde dice tienda selecciones, y tiene hogar, electro, libros, salud y bienestar. super oferta, super combos, es un mercado, ¿no? Como si fuera un garbarino, un frávega. Todo desde el medio, es un medio de comunicación, ¿eh? Y, y ustedes dirán, pero que yo hago periodismo, que tengo que vender ollas también. Sí, tenés que vender ollas, sartenes, libros y lo que sea en este esquema donde no tenemos un modelo exitoso para, para adoptar y estamos probando con experimentos como, por ejemplo, esto, venta de productos. Después tenemos un ejemplo claro, conocido seguramente por la mayoría. Las colecciones La Nación y Clarín también tiene sus selecciones o colecciones, no sé cómo le llaman ellos, pero que venden libros, CDs, pósters, muñequitos, autitos, batimóviles, eh, cucharas, de todo. Y son parte del modelo de negocios y hacen parte importante de los ingresos del medio. ¿No? La, el, el shopping online en los medios es una de las estrategias que se está siguiendo. Organización de eventos. Los medios cada vez más... Con su estructura y su poder de marca, organizan eventos arancelados para generar ingresos para, para hacer periodismo, ¿no? Y para nutrir a, a la empresa, en este caso, La Nación. Ustedes escucharon hablar del Movistar Arena, pero por ahí no saben que el Movistar Arena es de La Nación. Más allá que es del Club Atlanta, ¿no? Pero es un negocio del Grupo La Nación, que además tiene el esponsoreo de de Movistar, que le pusieron el nombre, pagó para tener el nombre de, de este microestadio para shows, como nuestro nuevo Luna Park, nuestro Luna Park del siglo XXI. Entonces, hoy gran parte de la, de la, del juego de negocios de la Nación es generar espectáculos públicos. Hoy está muy complicado por, por el coronavirus, ¿no? Vamos a ver cómo vuelve esta situación, pero la apuesta, por lo menos hasta febrero de este año de la Nación era... Hacer mucha plata con recitales, shows, eventos masivos como parte de su estructura de, de negocios. E Infobae también, en este caso destaco, organiza eventos arancelados para empresarios, con empresarios, para medios, distintos, distintos eventos que cobran una entrada y generan ingresos para financiar al medio, al periodismo, pagarle a las y los periodistas y generar ganancias para la empresa. Entonces, la organización de eventos es otra de las estrategias que eh, se, se están realizando en medios. Crowdfunding. Crowdfunding significa financiamiento colectivo o que nuestro público, nuestra audiencia, o nuestros conocidos, o nuestra red, o multitudes anónimas también, aporten un poquito micro donaciones, que genere una gran donación para que yo pueda cumplir y lograr mis objetivos periodísticos o de financiamiento del medio. Hay portales, idea.me, por ejemplo, el más conocido en Estados Unidos es Kickstarter y hay otros que permiten poner una idea, una propuesta, una, un pedido de financiamiento y una meta. Necesito juntar 5,000 dólares o 500 dólares. Por ejemplo, quiero cubrir la crisis del coronavirus en eh, Mendoza, por decir cualquier cosa, y necesito pasaje, eh, comprar algún equipamiento, pasar algunas noches en, en un hotel o lo que fuera y para eso necesito, no sé, dos mil dólares. Y propongo la idea, le explico a mi audiencia de los potenciales donantes por qué es bueno donar para este proyecto de cobertura periodística. Y si quieren, donan. Generalmente las plataformas se quedan con un pequeño porcentaje como costo, como, como comisión. Eh, y acá puse algunos ejemplos de medios latinoamericanos sacados de, de un sitio que se llama IJNet, que ¿no? el Faro, dos campañas de crowdfunding y juntaron más de 25 mil dólares. La silla vacía, casi 30 mil dólares con cinco campañas de crowdfunding. Lado B, una campaña de crowdfunding mil dólares ahí, ¿no? Y, y, y tiene que ver, acá es clave, bueno, que, por supuesto, no vamos a financiar toda nuestra actividad periodística, pero sí proyectos puntuales que necesitan de un, de, un, de un costo extra para poder hacerlo. Hacer un libro de las notas que publicamos, o un material multimedia, un documental. Bueno, acá la cuestión es ser creativos, creativas, y exponerse a ver qué pasa y moverlo. Por supuesto, esto no florece. La semilla hay que regarla, ¿no? Hay que difundirlo, que todos conozcan la campaña y tratar de llegar a todos y a todas quienes puedan donar, aunque sea un dólar, 50 pesos o lo que fuera, y, y sumar y llegar a la meta durante un tiempo. Bien, así que campañas de crowdfunding están siendo un elemento de financiamiento del periodismo, sobre todo de coberturas especiales o de productos especiales en el periodismo y en América Latina, sobre todo. Periodismo sin fines de lucro. Yo les mencioné, Claves 21, el medio que yo dirijo, no es una empresa periodística, se maneja en términos como una ONG. ¿Y qué es el periodismo sin fines de lucro y por qué lo ponemos en modelos de negocios? Si estamos hablando sin fines de lucro, porque periodismo sin fines de lucro o algo sin fines de lucro no significa que no genere ingresos, que no maneje ingresos, que no maneje plata, sino que no genera ganancias para repartir entre sus accionistas. Eh, maneja plata, un medio sin cine de lucro, como cualquier asociación sin cine de lucro, eh, y la reinvierte en la concreción de sus objetivos, en este caso son objetivos periodísticos, para generar coberturas o lo que fuera. Y hay plata, créanme que para este modelo de periodismo hay plata. En el mundo hay gente y hay instituciones que tienen plata para pagar nuestras coberturas. Tenemos que estar atentos y atentas, buscar en los lugares correctos, generar las relaciones y los vínculos correctos que nos conozcan y, eh, sobre todo, saber inglés. Lamentablemente, para acceder a fondos internacionales hay que llenar muchos formularios y contar nuestras, nuestros proyectos en inglés. A Claves 21, Clave 21 le va muy bien presentándose a convocatorias de becas, eh, subvenciones, premios financiamientos para coberturas específicas. Yo acá les puse, ¿no? Acá hay eh, una organización que está ofreciendo 10 becas para reportar en África del Este sobre temas de tráfico de vida salvaje. Eh, la misma organización ofrece, ofrece 10 becas para periodistas basados en India y en Bangladesh para eh, hacer periodismo relacionado con cambio climático. Eh, acá hay otras becas para eh, lo que es pesca marina en India y así permanentemente hay que estar atento y atenta porque surgen oportunidades. A veces son regionales, a veces son para países, otras son para temas y acá es difícil financiar, por ejemplo, periodismo deportivo, periodismo político, pero periodismo de nicho, como por ejemplo ambiental, de derechos, de salud, de empoderamiento, de sectores como pueden ser mujeres o población LGTBI o eh, otras minorías o bueno hay que pensar el enfoque y créanme que hay plata para, para financiar esto a veces es difícil cobrarlo en Argentina pero tarde o temprano llegás a cobrarlo un poco devaluado con el cambio el peor cambio posible pero algo, algo manejás y llegás a obtener y esta es la frutilla de esta presentación, porque la estaba guardando para el final, que tiene que ver con una cosa que hace unos años hubiese sido pecado mortal y que yo lo esté planteando en una clase eh, universitaria, eh, sería para que me echen. La publicidad nativa. ¿Qué es la publicidad nativa? La famosa publinota, ahora glorificada porque hay que rascar plata de algún lado. Y entonces ahora es válida y no nos, no tenemos ningún problema. Bueno, esto puede no ser tan así. Tenemos que discutir eh, nuestros límites a la publicación de notas. Estas son capturas de La Nación, a la izquierda y a la derecha arriba, eh, Clarín y abajo Infobae. ¿Y qué son estas notas? Claramente son notas hechas para empresas e instituciones pero están presentadas junto con todo el resto de las noticias. Y esto para el público en general pasa totalmente desapercibido que es una publicidad encubierta en un relato periodístico, porque la característica es que no es un banner y no es algo que diga, compre ya, compre ya, compre mi marca ya, sino que es una nota con redacción periodística, pero orientada a hablar de los beneficios de una marca. Discutible, ¿no? Cuestionable, ¿no? Bueno, créanme que así como la gran apuesta es lo de las suscripciones pagas online, la segunda gran apuesta es a que prolifere esta publicidad nativa que le llaman, o como la conocimos siempre, Publinotas, que siempre fueron muy cuestionables y que hoy no hay ningún problema y a ningún medio se le caen los anillos por presentarlas y, y, y tener áreas de trabajo entre marketing y la redacción periodística para generar piezas interesantes al servicio de una marca y que el público está medio desapercibido de que eso es una publicidad. ¿No? Te están contando una historia, por ejemplo, un tema tabú, el piso en la cama, que afecta a muchos niños, pero tiene solución. Y vos crees que es un abordaje periodístico donde uno espera que haya cierta ecuanimidad, cierta selección de fuentes, cierta honestidad intelectual, y en realidad van a hablar de una marca, de una institución, de una empresa y no de la competencia. Entonces, bueno, pero esto está proliferando. ¿eh? Y ya les digo, content lab, ven las etiquetitas que están marcadas en amarillo, son las advertencias, entre comillas, que diferencian el contenido común de este contenido que está mezclado con el contenido común. Si ustedes navegan las, las home, las páginas principales de la Nación Infobae y Clarín lo van a encontrar. ContentLab es el nombre que le ponen las notas o a la publicidad nativa, que es el nombre actual, en la Nación. Brand Studio es el nombre que le ponen las notas ahora, o Publicidad Nativa en Clarín, e In-house es el nombre que le pone Infobae. Pero todos son los mismos. Y ven que para el público en general no significa nada. Brand Studio, Content Lab, In-House. Y de hecho, Clarín es el único que pone. En este caso, ¿no? En otros casos, otros medios lo ponen, pero para así ser, que si uno no sabe ni qué es. Content Lab, esto de la nación, del piso en la cama, es para un laboratorio, por ejemplo. Y así, ¿no? Y uno compra, compra, entre comillas. Uno lee una noticia pensando que lo están informando y en realidad está tratando de venderle algo. Bueno, hay que discutir. Pero se llegó a esto porque, de nuevo, hay una crisis tremenda en los medios, principalmente porque no saben cómo generar ingresos y volverse medios económicamente sustentables. La clave por ahora es combinar dos o más de estas modalidades. Así que, estudiantes, ya saben, hoy estos son los modelos, créanme, no hay muchos otros. Y algunos son parecidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en vez de pagar una suscripción, por ahí algunos pagan eh, un acceso específico a un contenido premium. Entonces, parece bastante a los abonos o a suscripciones digitales. Pero con algunas variaciones, estas son todas las estrategias que se están aplicando en medios en Argentina, en América Latina y en el mundo. Bueno, ustedes me dirán después qué piensan de, de estos modelos, si se les ocurre otro, ojalá. Porque de que a alguien se le, ocurre, se le ocurra un modelo de negocio sustentable financieramente para vivir del periodismo, generar ingresos, generar ganancias y sostener un medio y a, su, a sus trabajadores y trabajadoras, va el futuro de la profesión. Les mando un saludo. Espero que estén bien, de salud, de ánimo.